Bien, ahora espero que si sí se escuche mi transmisión, cualquier cosa me avisan en comentarios. Quería comentarles de los péndulos que tengo y los que hice. Este me lo regalaron eh, vino de parte de una amiga desde España. Este es de Organita y se lo compré a una colega y le puse esta cadena y este colgante. Este lo compré, lo encargué a una página y me lo mandó junto a un anillo que ahorita me lo saqué para para lavar espero que se escuche bien el video porque avísenme en comentarios y este me lo regalaron hace poco así y le puse esta cadena por último antes le había puesto otra pero ahora le puse esta cadena falta uno que es uno que yo creé pero no está aquí porque lo guardé en alguna parte con mis cartas cuando más en punta termino un péndulo este es un péndulo un péndulo osiris creo que se llama es egipcio este es una creación mía y una creación también de, de una bala que la hice péndulo. Todos funcionan perfectamente. Este estaba en su energía en 13.000 Hz. O sea, no alcanzaba a tener una energía de gran recepción. Eh, en principio, lo que hice fue consagrarlo y su energía cambió 22.000 22.000 es la energía espiritual de meditación. Y tiene una gran recepción ahora. Este tiene una gran conductividad también por ser de cuarzo. Almacena energía y yo los limpio visualizando un diamante que estalla en, en blanco. Y este lo había comprado yo, decía, en una página. Es de lápiz lazulito es azul con algunos destillitos dorados que aquí no sé si se ven es el péndulo de los chakras en realidad yo estaba buscando con uno con esta forma que sea de lápiz azul y, pero en ese momento no había conseguido y por otro lado les quiero mostrar mi trabajo tengo toda una carpeta con distintos gráficos donde voy midiendo la energía de las cosas y puedo medir lo que sea porque todo vibra y todo tiene un nivel energético. La primer planilla que tengo yo es el biómetro de Bobis. Ese me ayuda a medir la energía de casi todas las cosas. Debajo de los 4.000 está la zona del de cáncer y las enfermedades vibran a los niveles más bajos. Y en el medio más alto están en las personas más espirituales, las personas más receptivas, las personas que se tienen un gran nivel de espiritualidad. Eso no significa que estea, seamos superiores o inferiores, sino que cada uno tiene sus niveles espirituales. En los siguientes gráficos tenemos para medir el efecto de las orgonitas. Las orgonitas son estas, son estas y el gráfico se dedica a detallar. Eh, díganme que se escuche bien. Bueno, las orgonitas son las, un filtro, un filtro están hechas de resina, eh, tienen un cuarzo bombinado pero tienen que saber hacerlas, o sea, este me lo, lo compré yo, en su momento a Cristina, eh, no me sale ahora el nombre, después lo voy a etiquetar, ella también vende, a veces me vende a mí, y yo también los revendo, el siguiente es el biómetro en colores, mide todos los hercios, Y en el siguiente mide equilibrios bióticos. Este es un gráfico, lo puse así porque no tenía espacio, pero se dedica a decir qué cuarzo, qué nos corresponde, qué terapias, qué cosas son mejores para nosotros. Y este gráfico tiene sentimientos positivos. El siguiente gráfico nos detalla los sentimientos negativos. Y el siguiente los problemas emocionales. Compatibilidad de relaciones. Este es para equilibrar los chakras. de enfermedades vitamina partes del cuerpo afectada el siguiente son las partes de una terapia que se dedica a medir los bloqueos espirituales. No voy a mostrar todas las planillas porque son muchas, eh, son 20. Y se dedica a detallarnos, incluso si estamos invadidos por algún tipo de brujería. Es decir, que con un péndulo se puede averiguar mucho más que una pregunta de sí y no. Sabiéndolo usar y teniendo la receptividad suficiente, nos ayudará a investigar lo que sea sobre las personas. Y también puede ayudarnos a diagnosticar algunas enfermedades o algunos males espirituales. Voy buscando las planillas porque... Este habla de las alergias porque algunas casas tienen lugares donde los árboles crecen muy, pero muy, pero muy chuecos o inclinados hacia un lado o las, las ramas se dividen en varias partes, es por eso, porque están contaminados energéticamente y también afecta a los árboles, a los animales y a nosotros cuando dormimos. Cualquier cosa me han quedado todavía planillas para mostrar. Eh, me queda una, si quieren las muestro, pero yo nunca lo uso y es para elegir el, para elegir la carta del día. que yo misma fabrique, que fue el primero de todos los que tenido, pero yo no sé dónde lo dejé, así que voy a ver y lo encuentro. Justamente es Vení faltar Voy a buscarlo y Tiene que estar por aquí Acá encontré algo más Que también les puedo mostrar Y es un eh, Es un colgante También muy importante para mí Que me regaló Almaradia También vino con el péndulo El de muchos colores Que es el de chakras No puedo creer que se metía Un péndulo Yo los tenía todos juntos Quizás Quizá quiso ocultarse de público Bueno, era uno que tenía Que yo había fabricado, que era de todo De todos tipos de cuarzo Que, no sé qué Era exactamente porque nunca lo pude descubrir Bueno, eso es todo, gracias por verme